Tenemos hoy a, en este módulo a Joan Ferrés. Joan es profesor titular de comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, actualmente ya jubilado, y sigue colaborando en diversos másters, es también colaborador habitual del Consejo Audiovisual de Cataluña, fue también maestro de secundaria antes de trabajar en la universidad, y ante todo es un especialista en, en educación mediática, en la educación para el uso de los medios. Eh, Joan, bienvenido a, a esta entrevista. Uh, hola Fernando, gracias por la oportunidad, por la invitación. En este módulo estamos ofreciendo algunas pautas sobre educación mediática a modo de marco, de cara a que los alumnos y alumnas de este curso puedan desarrollar sus propias propuestas educativas. Muchas de las propuestas existentes en el campo de la educación mediática se basan sobre todo en el análisis racional, crítico, pero como tú sostienes en tus obras, dejan fuera un aspecto fundamental de nuestra relación con los medios, que es el mundo de la emoción, el mundo del inconsciente. ¿Podrías hablarnos un poco de, de esta situación? Sí, Fernando. A mí, de entrada, me preocupa el hecho de que en educación mediática hablemos mucho de productos y de medios y hablemos poco del receptor. Me preocupa que hablemos mucho de sentido crítico y que cuando hablamos de sentido crítico estemos pensando en ser críticos con productos, con mensajes, y casi nunca pensemos en ser críticos con las reacciones del receptor que interacciona con estos mensajes. Eh, me preocupa, en definitiva, que en la educación mediática hayamos incorporado o estemos incorporando eh, los descubrimientos vinculados a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, y no estemos incorporando los descubrimientos vinculados al funcionamiento del cerebro que interacciona con estas tecnologías. Esto me parece que son déficits, carencias eh, que deberían preocuparnos a todos, ¿no? Y como tú decías, mmm, creo que algunas de estas carencias van en la línea, por ejemplo, de que estemos muy centrados en el saber y muy poco centrados en el sentir. O que estemos muy centrados en la razón y muy poco en la emoción. O que estemos muy centrados en la conciencia y muy poco en el inconsciente. Porque si algo sabemos a través de la neurociencia es eh, que lo que mueve al ser humano es la emoción. Etimológicamente, la palabra emoción viene de e movere, ¿no? del latín de e movere, y precisamente es eso, mover. ¿no? Nos mueve la emoción. Incluso podríamos decir solo nos mueve la emoción. Esto suele sorprender a veces, ¿no?, pero, pero es así. Eh, lo que nos distingue a las personas, lo que nos distingue a unas de otras, es el tipo de emoción que nos mueve, o si queréis, el nivel de emoción que nos mueve. Y, y claro, esto es fundamental eh, para poder tener una aproximación lúcida a las interacciones con las pantallas. Como tú planteas, entonces, realmente lo que determina nuestra relación con las pantallas, con los medios, es más la emoción que, que la razón. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de ello para entenderlo mejor? Sí, hay muchos ejemplos. Antonio Damasio, el neurocientífico portugués que trabaja en Estados Unidos, ha trabajado en muchos casos de personas, pacientes, con graves problemas en la corteza órbitofrontal, que es lo que permite el acceso del cerebro emocional al cerebro racional, Personas absolutamente sanas desde el punto de vista de corteza, por tanto, capaces de pensar, de razonar, de leer, de escribir, eh, pero sin que puedan ser afectadas por, por las emociones. Queda cortado el interface ¿no? de, de, de, los, de los dos de las dos áreas cerebrales. Pues bien, él explica muchos ejemplos de esto, de esta situación, de lo que ocurre cuando no intervienen las emociones o cuando no hay emociones. Explica, por ejemplo, el caso de un paciente que llega conduciendo a un aparcamiento y se queda de repente bloqueado. Eh, mira hacia la izquierda y dice: me voy allá, allá hay mucho espacio, pero hay muy poca luz. En cambio, en el otro extremo hay mucha más luz, pero los espacios son mucho más reducidos. Entonces empieza a elucubrar con argumentos impecables desde el punto de vista racional, desde el punto de vista argumentativo, pero ninguna de las opciones que maneja tiene carga emocional para él o para ella, y entonces se queda bloqueado. O el caso, por ejemplo, de, de una paciente que después de una sesión ¿no? le, pre, le pregunta, ¿no? ¿qué te parece? la semana que viene nos vemos el martes o el jueves. Y empieza a lucubrar respecto a ventajas e inconvenientes del martes, respecto a ventajas e inconvenientes del jueves, y, y al final cuenta Damasio, dice, después de media hora exacta de reloj, yo le digo, nos vemos el martes, me dice, de acuerdo. Es decir, el problema de estos pacientes o de estas pacientes es que no hay, hay capacidad de razonar pero no carga emocional para ninguna de las opciones que se plantean en el razonamiento. Y entonces quedan bloqueados. Como dice el propio Damasio, esas personas son incapaces de tomar decisiones adecuadas ni en cuanto a la eficacia ni en cuanto a la ética. Y es muy fuerte y paradójico, porque todos sabemos que a veces las emociones nos impiden ser eficaces y éticos. Pero esa es la paradoja. Las emociones nos impiden ser eh, eficaces o éticos, pero son imprescindibles para, lo que, para que lo seamos. Uh, por tanto, es imprescindible que estén integradas. ¿Eso quiere decir que la razón no es importante? En absoluto, evidentemente es importantísimo. Pero yo creo que la razón nos ha sido dada para que nos podamos plantear en cada momento si nos estamos rigiendo por la emoción más adecuada. Entonces, parece claro que nuestras decisiones están más movidas por la emoción de lo que, de lo que pensábamos. Y esto, en, llevado al mundo de, de las pantallas, ¿en eh, qué se traduce? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de cómo es entonces nuestra relación con las pantallas desde este punto de vista emocional? Es curioso que el mundo de las pantallas se comporta a veces de un modo, los gestores de las plataformas, de, de, de los medios, se comportan a veces de un modo radicalmente opuesto al de la escuela. Evidentemente simplifico muchísimo, pero en las pantallas nos ofrecen a veces emociones primarias, eh, emociones que no incitan en absoluto a la reflexión. Y, en cambio, en la escuela o en el mundo académico ofrecemos muchas veces eh, reflexiones que no tienen ningún componente emocional. Si las personas nos movemos solo por emociones, los argumentos y los raciocinios solo nos pueden mover si tienen una carga emocional para nosotros. Y, por tanto, esa es la fuerza de las pantallas y esta es a veces la debilidad del mundo educativo. Lo que tenemos que acostumbrarnos a hacer como espectadores y espectadoras, como usuarios de pantallas, es continuamente hacer una evaluación sobre qué respuesta emocional nos está suscitando, para ver en qué dirección nos están llevando. Entonces, yendo precisamente a, a, al punto de vista educativo, y partiendo de esta realidad de que realmente no son las, nos, las emociones la, lo que nos, nos lleva hacia las tecnologías, hacia las pantallas, ¿Cómo, podría ser, ¿Cómo debería ser un programa de educación mediática ¿no? para tener en cuenta esta realidad? ¿no? ¿Qué cuestiones clave tendría que, que abordar? ¿Cómo debería enfocarse la educación mediática? Es muy complejo responder cómo debería ser la educación mediática en dos minutos o incluso en diez minutos. ¿no? Es un tema enormemente amplio y complejo. De todos modos, a mí se me ocurren como dos pautas que tienen que ver con las reflexiones que acabamos de compartir. ¿no? Una es que yo creo que deberíamos enfrentarnos a las tecnologías digitales, a las pantallas en general, entendiéndolas no solo como ventanas, sino como espejos, también como espejos. Eh, normalmente en el mundo de la educación consideramos, si no explícitamente, al menos implícitamente, inconscientemente, ¿no? aunque no sea intencionalmente, que las pantallas son ventanas abiertas a la realidad, a todo, a todo tipo de realidad. Y está muy bien, y lo son y es bueno aprovecharlas en esa línea. Pero si solo las aprovechamos en esa línea, corremos el riesgo de que nuestros estudiantes lo acaben conociendo todo, menos lo más importante, que es a ellos mismos. Por tanto, deberíamos aprovechar la oportunidad de convertir las, las uh, pantallas también en espejos, uh, utilizarlas como espejos. No solo pensar en qué digo yo sobre las pantallas, sino qué dicen las pantallas de mí. ¿Qué dicen de mí a partir de mis reacciones? ¿Qué reacciones me suscitan de todo tipo? ¿Intelectual, eh, emocional, consciente, inconsciente? ¿Qué contradicciones veo a partir de ellas? Creo que por ahí hay un filón enorme de trabajo. Y el segundo concepto tiene que ver con el pensamiento crítico. Normalmente solemos considerar que es el eje de la educación mediática, el objetivo último de la educación mediática, y creo que no debería serlo. Eh, si lo que mueve a las personas no es la razón, sino la emoción. Si la razón solo nos mueve, si tiene un componente emocional, entonces el objetivo último de la educación mediática no debería ser el pensamiento crítico, sino la actitud crítica. El pensamiento nos lleva a sacar conclusiones. La actitud nos lleva a cambiar. La actitud, por definición, es predisposición a actuar. Cada actitud, predisposición a actuar en una determinada línea. Si adoptamos actitudes, estamos contribuyendo al cambio de nuestros estudiantes. Si adoptamos como objetivo el pensamiento, estamos llevándolo solo a que saquen conclusiones. Y llevando todo esto que nos cuentas a, al caso concreto que nos ocupa en el MOOC de nuestra adicción a las tecnologías, lo cual pues nos lleva, por ejemplo, a estar enganchados de más a las pantallas con el consumo energético que eso implica... O la necesidad de cambiar de móvil, al ritmo que marcan las empresas, con el impacto que, que eso tiene, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para recuperar entonces nuestra autonomía eh, respecto a las tecnologías y a las pantallas? Sí, es evidente que hay una adicción creciente a las pantallas. Eh, es evidente que eso lo están buscando los gestores de las plataformas. Eh, es el objetivo último retenernos ante las pantallas el mayor tiempo posible y que incluso los usuarios solemos aceptar que estamos adoptando este tipo de actitud. Yo hago unas preguntas desde hace unos años, ¿no? cada vez eh, que antes de empezar un, un, un curso, un máster, y, por ejemplo, los dispositivos móviles son la causa de que interrumpa lo que hago o tengo la sensación de que paso demasiado tiempo ante las pantallas. La inmensa mayoría asumen, aceptan que es así, que vivo en interrupción constante como consecuencia de las pantallas y que... Paso, tengo la sensación de que paso demasiado tiempo ante las pantallas. Es decir, es lo que están buscando los gestores de las plataformas, es en lo que estamos cayendo todos. ¿no? Esa sensación de búsqueda de gratificación inmediata, esa, esa, esa actitud compulsiva. Uh, es evidente que nada importante en la vida se consigue de inmediato ninguna gratificación importante en la vida se consigue de inmediato, la naturaleza es un ejemplo, hay un tiempo de plantar y un tiempo de cosechar, ¿no? en la vida humana lo mismo, hay un tiempo de sembrar y hay que esperar nueve meses, entonces eh, es importantísimo educar en la capacidad de retardar la gratificación eso creo que es básico Entonces a mí me parece que es un ejercicio enormemente sano, el, el irnos imponiendo pequeñas prácticas que nos ayuden a, a demostrarnos a nosotros mismos que somos los dueños de nuestras herramientas, que no somos medios, nosotros, los usuarios medios, al servicio de los gestores de las plataformas, que dominamos. Y, y eso consiste, entre otras cosas, en ser capaz de, de retardar, por ejemplo, el, el, el visionado de, de una pantalla. Si no soy capaz, me propongo como mínimo retardarlo 10 segundos pero ir haciendo este ejercicio de, de, de superar la, la adicción, la, la búsqueda instantánea. Y eso es tanto en la búsqueda de, de, de mensajes, de gratificaciones en los contenidos de los medios, como en el uso del propio medio, ¿no? de retardar eh, el cambio de móvil, retardar ser capaz de encontrar placer sintiéndonos que somos nosotros los dueños de nuestras herramientas. Bueno, pues con esta recomendación terminamos esta entrevista. Esperemos que sirva a nuestros alumnos y alumnas para su propia relación con las pantallas y también para sus propuestas educativas hacia sus públicos. Muchísimas gracias, Joan, por tu por tu tiempo y por todo este conocimiento que nos traes. Muchísimas gracias. Gracias.